Muy buenas tardes a todos. Un placer de estar con ustedes eh, compartiendo desde sus <ríe> rinconcitos del mundo, donde sea que estén. Eh, una maravilla eh, poder meditar juntos el día de hoy, este, mar, este lunes. <ríe> los días pasan tan rápido. ¿verdad? Mi nombre es Marcela y estoy muy feliz de compartir con ustedes esta meditación que hacemos todos los lunes de 5 y media a 6. Y que quedan grabadas en nuestra página de Facebook, que pueden revisar después también. Entonces, ¿qué les parece si empezamos relajando el cuerpo? Vamos a poner una imagen inspiradora para que nos ayude a concentrarnos al inicio. El Raya Yoga, para aquellos que no conocen mucho esta meditación, se puede practicar con los ojos abiertos, si así lo desean. Así que pueden enfocar su, su, ima, su vista en la imagen y eventualmente tendremos un punto de luz que es muy bonito para esto. Entonces empezaremos respirando, inhalando, sosteniendo y en mi propio momento soltando el aire lenta y profundamente. Dejando que con cada respiración de forma natural pueda ir relajando los músculos de cada parte de mi cuerpo. Desde mi cara, mi cuello, los hombros, los brazos. Dejando que la gravedad tome efecto soltando, dejando que cada parte cuelgue, las caderas, el vientre, las piernas, todo. Y eventualmente voy a enfocarme en el centro de mi frente, detrás de mis ojos. En ese lugar mágico, donde el cuerpo y el ser interno, el alma, tienen esa unión. No es necesario que respire profundo ya, pero poco a poco, mi atención... Que estaba en lo externo, en los ruidos, en el movimiento, en los olores, todo lo que captan los órganos físicos, poco a poco se va tornando esa concentración hacia la vibración que emiten mis pensamientos. Y me voy haciendo consciente de ellos. A esta hora del día, hay un circo completo de pensamientos que vienen y van. Y es totalmente natural. Pero poco a poco... Recordando que tengo la capacidad de escoger cómo quiero sentirme. De ese gran circo de opciones, me permito preguntarme qué quiero, cuál quiero que sea mi realidad interna. Y es que mis pensamientos generan sentimientos y hay toda una fragancia que emiten. Si el pensamiento es de calidad, un pensamiento puro, la fragancia es poderosa. Y puede llegar muy lejos, alcanzar hasta el mundo entero. Así que suavemente voy delimitando. ¿Qué es lo que quiero dar al mundo en momentos de gran estrés, caos, cambios constantes en esta gran trama de la vida? Me pregunto qué contribución quiero dar a mí mismo y a todos los que me rodean. Así que voy hacia mi esencia, hacia ese programa original con el que todos hemos llegado a este mundo. He sido programado para ser, ser paz. ser compasión ser alegría ser honestidad ser verdad y por eso esas tendencias son dañan añoradas en mí. Todo aquello que he querido con gran fuerza es la añoranza de lo que ya soy y que he perdido vista. Me he desconectado y es una cuestión de volverse a conectar. Así que recuerdo esa esencia que está en mí y en todos. Y suavemente voy percibiendo esa voz natural y silenciosa. Esa voz original De yo, la conciencia, el espíritu, la luz Es una maravilla recordar, reconectarse con esa esencia. Me empodera. Me hace sentir completo. Y me recuerda también mis orígenes, tal vez no solo de esta vida, pero de muchas otras. Me recuerda al ancestro al que se le ha llamado Padre de todas y cada una de las almas. ese creador o fuente eterna de luz y es como que puedo ver en mí ese ADN espiritual de tal padre, tal hijo. Así que suavemente dejo permitirme a mí mismo considerar esa idea e incluso Tal vez ni siquiera reflexionar sobre ello, pero permitirme entrar en silencio y dejar que esa intuición hable por mí mismo, porque es el silencio de lo externo. Lo que me lleva a esa parte ancestral mía, la que ya sabe, la que percibe y de alguna forma tiene ese sexto sentido de las cosas. Y si los pensamientos del circo regresan a la pantalla de mi mente, no me angustio, no trato de reprimirlos, los observo con humor. Es como cuando nado y de repente las olas me sacan a la superficie, pero si quiero escuchar y sentir y percibir la maravilla del silencio, tengo que sumergirme de nuevo. Es un proceso de olvido y recuerdo. De salir y entrar. Es un juego. Y un juego es para disfrutar. Voy soltando incluso la seriedad, la rigidez y me vuelvo como un niño inocente que está reexperimentando, redescubriendo ese vivir de adentro para afuera. Es una cuestión de constantemente regresar a mi centro. Como si estuviera yo localizado en el ojo de un huracán. Hay total calma. Y soy capaz de observar todo. en tercera persona si estoy en ese centro. Y en este centro no hay miedo ni preocupación, no hay vergüenza, no hay culpa. Porque ya todo lo que pasó y lo que no ha pasado, está lejos. En este centro de calma, estoy protegido. Estoy a salvo y tengo la capacidad de conectarme con ese generador de luz, de paz. de aceptación de belleza ese océano de luz el alma suprema o el creador solamente ve mi luz. Y esa es la forma en que se regenera el ser, porque va soltando todas las limitaciones. Todos los no puedo. Al experimentar ese océano de amor. Siento que realmente conozco quién soy. Así que por unos instantes voy a dejarme bañar en el silencio de esa cualidad que solo un padre y una madre pueden ver con tal claridad y pureza en su hijo. Dejo que el alma suprema me bañe de esa luz que él ve en mí por unos instantes en el silencio. Thank you. Estoy recordando el lenguaje original del alma. Y siento la vibración. Que genera ese pensamiento puro. y suavemente. Puedo visualizar cualquier situación externa que esté pasando en este momento de la vida visualizarme a mí mismo en este asiento empoderador. en este asiento de calma de cuanimidad Siendo capaz de ver con claridad Mi potencial Mi poder Y sintiendo un toldo de protección de luz de esa alma suprema, de aquel quien me conoce mejor que a mí mismo. Voy regresando a este juego de la vida con esta perspectiva clara con esta narrativa de la experiencia. Refrescado. En paz. Om Shanti. Muchísimas gracias a todos por los que se conectaron a estar con nosotros o en, en el futuro se conectarán a escuchar esta grabación. Que tengan muy buenas tardes y noches y nos vemos la próxima.